Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigues, amigas, me faltaba amigas. Eh, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Déjenme ahí en los comentarios. Este, este, a, esto sale, miren, por Instagram, por, por un grupo de Telegram y por una web de Telegram. Sale por YouTube. ¿Y saben qué? Me dejan, y por Facebook. Y saben que me dejan muy pocos comentarios, cuéntenme cómo andan, qué les pasa, quiénes son, dónde están, desde dónde me escuchan, qué lindo, qué lindo que ustedes me conozcan a mí, pero yo no los conozco a muchos de ustedes, en el grupo de Telegram somos ya casi 600, 596, creo que vi que había o 598 algo así, ya estábamos en los 600, y ¿a cuántos conozco? ¿a 20, 30, 40? Eh, vamos, vamos, anímense a conectarse, a hablarme, a decirme cosas, aunque sean feas, díganme lo que quieran. <ríe> bueno, vamos ahora, sí, con los que van a nacer a partir del 2024, ¿sí? con los Plutones, la generación de los Plutones en Acuario, ¿cómo será esa generación? Esa generación que va a ir... Eh, desde el 2024 hasta el 2044, la anterior vez que estuvo fue entre 1778 y 1798, generación muy especial, la última vez que Plutón entró a Acuario podemos hablar de de la independencia de Estados Unidos podemos hablar de eh, la revolución francesa eh, podemos hablar de eh, durante esa etapa toda la gestación de las eh, en, de las revoluciones libertadoras de América eh, fíjense lo importante a nivel mundial que tiene este Plutón entrando en Acuario y está a punto de entrar, le faltan dos añitos para que entre, estamos en el 2022, yo estoy grabando este video, no sé cuándo vos lo vas a escuchar, pues va a quedar por siempre en internet, pero yo lo estoy grabando en el 2022, Falta dos añitos para que ese Plutón pase a Acuario, entonces tenéis muy presente y toda esa generación que nace entre el 2024 y el 2044 en esos 20 años que se mantiene eh, en acuario tiene tres palabras claves negativas y tres palabras claves positivas como todos los signos eh, vamos con las positivas primero son fraternos, fraternidad miren, una de las eh, cosas del, eh, de una de las cosas ah, uno de los eslogan eh, de la revolución francesa, libertad fraternidad y no me acuerdo del otro lado, eh, fraternidad son fraterno, claro que sí, hermandad entre los pueblos son de experimentar y tienen grandes valores, para ellos es muy importante los valores y les digo les doy un dato más para que tengan en cuenta, por ahora se lo tiro como título nada más, ya lo van a ver pero les recomiendo que miren ese video que yo hice eh, en el 21 de diciembre del 2020 eh, cuando Júpiter y Saturno hacen, por primera vez, después de 800 años, empiezan la era de conjunciones en signos de aire. Fíjense en ese video, ese video que yo le puse Ikigai. Mírenlo, eh, está para este momento en que Plutón está a punto de entrar, dentro de dos años en Acuario, marca a nivel mundial un cambio con fraternidad, con nuevas experiencias y con grandes valores, donde los valores van a ser muy importantes. ¿Cuáles son las tres negativas? Son obsesivos. Eh, les interesa el poder y, y la lucha. Entonces, hay que... Trabajar lo negativo y hay que darle mucha fuerza a lo positivo. Una generación muy especial y 20 años que la mayoría de nosotros vamos a vivir y que van a ser muy especiales. Les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. Claro que sí, que nos vamos a ver nuevamente mañana. ¿Con qué nos vamos a encontrar mañana? con Plutón en Pisces, el último de eh, los signos, eh, y ya después empezaremos una nueva etapa con eh, Quirón en... o los nodos, no sé qué voy a hacer primero todavía, no lo tengo hecho. Eh, vamos a ver, no voy a tirar títulos todavía, o los nodos o Quirón en los signos, y después ya tenemos que empezar con las casas. Les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. Hasta mañana.